El evento de esta temporada Lógicamente podemos saber que Galactus formará Parte de este gran evento final De la temporada Fortnite nos mostró en el tráiler Que estaría llegando muy pronto ¿Quién será El que luche contra Galactus En el evento final? Os responderé a todo eso en el vídeo de hoy Si quieren saber todo eso Y más, quédate hasta el final Del vídeo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 les dejaré debajo en la descripción un link donde podrán participar directamente y allí elegimos los ganadores. Así que ahora tenemos la llegada próximamente de Galactus nuevo al mapa. Además esto también lo podemos confirmar con la pista que tenemos actualmente en el propio cielo de Fortnite. En el cielo encontramos en las partidas online... Una gran estrella de color, que se acerca cada vez más a la isla. Cada día la vemos un poquito más cerca de la isla, hasta el gran momento de su llegada con el evento. Así que eso es simplemente Galactus acercándose a nuestra isla. Según algunas filtraciones, hemos averiguado que Galactus será el gran enemigo de esta temporada... Por lo que deberemos derrotarlo en el gran evento final. El gran plan de Galactus es intentar comerse todo el planeta, absorbiendo así el punto cero y toda la energía de punto cero. Galactus es conocido por devorar planetas. Y este es el siguiente de los planetas que quiere devorar. Así que ya sabemos que el evento final será de la batalla de Galactus contra alguien que debemos descubrir. Además Fortnite nos tiene una pequeña sorpresa para todos. Ya que tenemos muchos misterios todavía sin resolver. El primer gran misterio se trata de la autoridad. Veremos que Jules ya no está en la autoridad. Ni siquiera los bots están en la autoridad ya. Tan solo hay un miembro del equipo Sombra en todo este lugar. Algo realmente extraño está sucediendo dentro de la autoridad y no nos han informado sobre esto. Pero si todos están abandonando el lugar, será por algún motivo. Así que pronto sabremos que quizás están empezando a evacuar la isla por la llegada de Galactus. El segundo gran misterio del mapa de Fortnite se trata de el portaaviones volador. Antes de llegar a la isla del Battle Royale lo veremos en la isla del Spawn. La propia isla del Spawn es el gran portaaviones. El gran misterio de este lugar es que tiene que ver con la historia de la temporada 4 porque también sale en el tráiler. Así que probablemente también tendrá algo que ver con el gran evento final de esta temporada Además dentro de este portaaviones encontramos también un gran misterio todavía sin resolver La bóveda secreta Encontramos una bóveda normal como las que encontramos alrededor del mapa del Battle Royale Pero esta bóveda secreta está escondida en el portaaviones de la isla del Spawn Así que existe un gran misterio para esto. Se habla sobre la posibilidad de que se trate de la bóveda de Galactus. Tendremos el portaaviones disponible en algún momento de esta temporada... ...ya que este propio misterio así lo revela. El tercero de los misterios sigue en el propio portaaviones. Justo en la parte de los comandos donde se puede controlar todo el portaaviones... Veremos que en la cabina de mando, en el lugar más importante del sitio, encontramos un parche misterioso que ha sido descuidado en este lugar. Alguien se lo ha dejado. Sabiendo que tenemos la historia de Marvel en el juego ahora, se trata del personaje de Nick Fury. Siendo el propio Nick Fury el líder del portaaviones, sabemos que está observando todo lo que sucede en la isla. Ahora, el gran secreto de este video es realmente que sabemos que la autoridad estará desapareciendo por completo pronto. O algo sucederá en este lugar. Pensar que todos los eventos han sucedido en el centro del mapa hasta ahora. El evento de Loot Lake, el monstruo de Pico Polar. Así que estamos obligados a que el gran evento de esta temporada también suceda en el centro del mapa. La llegada de Galactus se hará en este lugar. Como sabéis, Galactus es un personaje gigante. Normalmente, un planeta es prácticamente de su propia talla. Así que imaginaros lo grande que es Galactus. Pero seguramente, Fortnite ha decidido bajar un poco la talla de Galactus. Porque sería algo muy extraño si fuese realmente de la grandeza de un planeta. Así que Galactus será Igual de grande que Travis Scott en el evento del concierto. Pudimos ver la primera prueba de Fortnite probando a Travis Scott en versión super gigante. Así que Galactus será de la misma talla que Travis Scott. Las filtraciones nos indican que los superhéroes estarán batallando contra Galactus en una gran batalla colosal en el mapa de Fortnite. Y aquí entrará en juego... El super portaaviones. Porque gracias al portaaviones que puede volar a la altura de Galactus, veremos cómo esquiva los ataques de Galactus, esquivando así la muerte. Podremos ver cómo el portaaviones será el gran protagonista del evento final, ayudando así a los superhéroes a atacar fácilmente con la distracción del portaaviones. Será un super espectáculo digno de ver. Lo veremos aquí en el canal en directo. Así que debes estar suscrito con la campanita activada para no perderte nada de lo que estará llegando próximamente. Si te ha gustado el vídeo deja tu poderosísimo like y si quieres puedes participar en el sorteo de los 5.000 pavos. Me gustaría leer a todos los que han llegado hasta el final del vídeo y que comenten en los comentarios... Galactus... Llega a la isla Si lo comentan les estaré dando Corazones a todos Esos comentarios Chicos de corazón espero que les haya gustado muchísimo este vídeo Familia nos vemos en el siguiente Un besito a todos y chao